<risa> Menos mal que esta no es de lámina. Creo que no voy a caber en esta. <risa> ¡Maldita dieta de chicharrones! Uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh.